Dreams up two shots to the heart now fucked up so we do it your way Lo hago por party because i'm faded and new yo hago party la culpa en tus labios fue lo que sentía lo hago por ti las vibras no se acaban hola hola qué muchitas, aquí muchitos bienvenidos a mi canal el día de hoy pues les voy a hacer un maquillaje súper fácil, espero que si sí les guste y bueno si son nuevas o nuevos les invito a pasar aquí abajito a suscribirse. También puede activar su campanita para que así no se pierda ningún video tutorial. Así que bueno ya no les hablo más y empecemos. Este maquillaje que les voy a enseñar hoy pues va a ser como que en dos pasos a tres pasos, o sea súper fácil para que ustedes lo puedan utilizar. Pues... En cualquier ocasión que pues gusten, solo le cambian el colores dependiendo cómo se van a vestir. Así que bueno, ya me lo este, difuminé todo el corrector. Entonces ahora voy a estar utilizando la sombra. Voy a estar utilizando este marrón de aquí, niñas. Antes, para ya no estar limpiando ni, ni tanta cosa, pues van a agarrar estos eh, cintas de papel. Y se lo van a estar colocando pues, exactamente pues, donde ustedes más o menos se maquillen Bueno, yo lo voy a poner ahí Y bueno, no piensen que tengo una ceja más clara y la otra más oscura Es que no sé por qué aquí la luz está más fuerte, vean Si lo pongo, pongo mi mano y topo la luz, pues ya están iguales Así que bueno Bueno, entonces ya tengo la brocha de aquí Que voy a estar utilizando la de Duker, la número 9, niñas Ay, enfócate, bueno, no se enfoca La número 9 y voy a estar entonces Quitando los plieguecitos que se hacen en el párpado. Y voy a estar viniendo de aquí. ¿Ok? De aquí. Y voy a estar subiendo poco a poco. Pero a la vez este, difuminándolo. Entonces. Así. veo. Traten de no subir demasiado lo que es el marrón. Porque si no... Luego va a ser difícil para poner la sombra de transición. Y no se va a ver en un tono de grade. Así que traten de medir un... Pues no tan arriba. Ok, entonces yo me voy a venir y voy a estar dando como media vueltita aquí. Y... Ay, caray. Así. Más o menos pues hasta aquí. Hasta aquí al fondo. No voy a venir tan... Aquí por lo que de repente se me va a manchar demasiado y como tengo los párpados no tan grandes que digamos, este pues sí. Y la brocha está un poquito grandecilla. Bueno, más o menos hasta ahí, vean. Voy a estar utilizando este tono de aquí como sombra de transición. Entonces voy a venir con otra brocha, esta que es de Duker también, la número 8. Y voy a estar difuminando encima, ¿ok? Vámonos a poner aquí encima todo. Sí. Encima y a difuminar toda esta zona para que así no se mire marcado la sombra este marrón y se mire más, que les digo, más en degradé de bajito a más fuerte. Ok, bueno, ya están las dos sombras difuminadas porque quiero un tono marroncito ni tan fuerte ni tan claro. Entonces ya quedó súper bien. Eh, ahora voy a estar utilizando para... Eh, el párpado para que le dé un color un brillo. Voy a estar utilizando este, este ¿cómo le llaman? Este Super Shadow de Color Pop, que me encanta, es de las princesas. Y voy a estar utilizando este color de aquí, niñas. Bueno, esmeralda, creo. Están muy bonitos los, los, los colores, la verdad. Es así. Ya les había dicho no voy a hacer corte, voy a hacer, voy a poner la sombra, sino más para que de esa manera pues ustedes vean también la manera que también se hace fácil, no todo es difícil que tienen que hacer con el corte, el corrector y toda la cosa, pueden hacerlo solamente con, pueden hacerlo con una brocha plana solamente y pues la sombra que quieran. Entonces voy a agarrar un poquito y voy a estar eh, aquí poniéndolo, vean. Solo que como no van a poner, o sea, no van a hacer el corte, van a tener que hacerlo bien. O sea, el formato. ¿Me entienden? O sea, así como yo voy de a poquito, pero le tengo que dar una forma de como si lo hubiese hecho con corrector. De esta manera, vean. Así que. También es un poquito, pues solo tener paciencia, pero yo creo que no es tan complicado como hacerlo con el corrector, niñas. Y de ahí poquito a poquito pues lo van este, disminuyendo el color para que se haga como un degradé al marrón. Y colección de Jack, entonces voy a estar haciendo mi delineado. más Nomás así, veo sin quitar el papel, lo vamos a ir haciendo, o sea, súper fácil así. Así, ok niñas, bueno, entonces aquí solo se lo quitan y ya quedaría pues así. Y bueno, para que nuestro maquillaje no se mire pues tan triste, lo veo yo, no sé ustedes, pero yo lo veo triste. Puede ser que, bueno, voy a poner unas bolitas aquí o en el delineado, no sé, estoy pensativa. Ok, niñas, pues bueno, ya puse aquí las piedrillas, vean, se mira, pues bonito. Entonces voy a estar poniendo aquí también, entonces voy a empezar por aquí, uno, a ver, uno. 2 3 y 7 entonces voy a empezar a colocar aquí 1 2 3 base de Otsuo esta de aquí, y una que es blanca también, porque como que el color de ahí nomás que es muy oscuro, ok. Y pues ya todo eso lo voy a estar difuminando. Vean, esta de aquí es muy blanca y esta de aquí sería muy, muy naranja. Así que por eso tengo que mezclarlas y pues ya se hace mi color. Esta base de aquí es como bien. No es ni ligera, pero tampoco es pesada. Pero si pones más cantidad, o sea, más capas, eh, se hace pesada. Pero me gusta su efecto así como, ¿saben? Bien una base bien luminosa. Digamos. Me encanta la marca de Uso. El de hoy voy a estar utilizando el corrector de color Pop Niña. Se llama Light 45 W. Y voy a estar poniendo así y un poquito en la nariz para poder perfilarla y a los lados. Bueno, eso es lo que más yo me enfoco, pues por tapar las imperfecciones mías. Bueno, entonces vámonos a difuminarlo todo súper bien por aquí. Así. Ok, niñas, bueno, entonces vámonos a, sec a secar, quería. <risa> a sellar con polvo translúcido todo nuestro rostro para así poner pues el contorno y lo demás y no se nos eh, pues se nos marque horrible entonces esto sería listo bueno entonces voy a estar haciendo esto voy a tratar de unir con la parte del delineado ok claro que se pueden agarrar otra brocha también si gustan pues más como para difuminar. Es que yo quiero como marcarlo. En esta zona. Estoy utilizando este de aquí. Que es como un colorcito. Uh, un poquito más claro que el, de, en el que puse. Okay. Otra brochita. Y voy a estar colocando ese colorcillo. En la parte de abajo, vean hace como que un bueno a mí me gusta como pues se ve pero si ustedes quieren le pueden poner el brillo aquí normal como pues como siempre ok niñas pues ahora las pestañas y listo pues ya estamos ahí también se pone máscara de pestaña niñas en sus pestañas inferiores y superiores bueno niñas entonces aquí vámonos a estar poniendo pues el contorno, mm, cucarito pescadito no pueden olvidarse por si no se ubican, entonces hay un poquito, un poquito pues en la frente También un poquito aquí en la papadusky. Y pues ahí ya quedamos Bueno, vamos a ponernos un poquito de iluminador, niñas Estoy utilizando este de aquí que es de Colourpop, el de la colección de Barbie Y bueno, ya ya nos hicimos pues la nariz Estoy Utilizando este rubor de aquí de Colourpop, niñas Que es de la colección de las plantas Ahí no sé ya. Bueno, entonces voy a estar cogiendo una brochita para ponernos. Sonrían. Sonrían mucho para que... Para arriba todo. Pues no es un rubor que se note tanto este de aquí, creo que no. Pero bueno. Así. Hoy. Pues sí está carrón. Así. Ok, entonces aquí también hacen lo mismo un poquitín y ya un poquito por aquí otro poquito por aquí para los labios voy a utilizar un delineador de color pop y el día de hoy vamos a echarnos unos labios marroncitos pero por dentro blanquillo Ay, um, eh, ya tengo que tajar esto Zeus Ay, no, mi gato me muero muerta Zeus, no sí. Ok, niñas, así Mejor yo me apuro porque me va a hacer un desastre Este gatito Ok, niñas, bueno, entonces voy a estar utilizando Este labial que es de G.C. Empire Ahí está y voy a estar colocando pues el, el clarito aquí adentro uh -huh. Y nomás le hacen el... Mm. Bueno pues es opcional el gloss niña si ustedes quieren se lo ponen Yo voy a estar poniéndomelo pues, no sé Nomás un poquitito Así que bueno mis quimochitas, kimochitos, este de aquí sería el final de este tutorial. Espero que si sí les haya gustado este maquillaje. A mí me super encantó. Aparte, pues, pues no me va a poner lentes de contacto porque ando mal del ojo. Así que bueno, pues así tal cual nos queda. Espero que si sí les guste. Si les gustó, no olviden apoyarme dejándome sus deditos arriba. Compartan este tutorial. De esa manera me apoyan muchísimo. Así que bueno, pues les mando un besote. Dios las bendiga y pues nos vemos hasta el próximo. cada que me amaba